Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Sleepintora. Vamos a continuar con Final Fantasy Explorers y vamos a ir a otra nueva misión. Vamos a ver qué nos espera. Como siempre les digo, primero vamos a ver a la adivina antes de salir a la, a la misión. Pero como no tenemos a, no tenemos misión aceptada, vamos primero por la misión. A ver, ya está, están todas terminadas, pero vemos que hay una con rango de dos estrellas. Dice Achocobo Treasure. Achocobo Treasures. Es nueva. ¿Y cómo ¿No la puedo aceptar? Vaya, vaya por Dios. Pues nada. Subquest. Estas sí las puedo aceptar. Empezamos con Rich. Eh, Southans No, Southerns. Es mil. Eh, Rich Hunter Resonance. 100 resonancias Vamos a aceptar la misión. Y vamos a por ella. Todavía no la he leído, ¿no? Debería de leerla. Pero vamos primero... Aquí. A la chica de la fortuna. Mm, mm, mm, mm, vengo. Vamos a poner un augurio por un Playcoin. Por una moneda de juego. A ver qué nos augura. Vale. Los, eh, los puntos de cristal se ven elevados a nivel 2. La ganancia. Bueno, vamos a ver la quest, de qué se trata. Aquí está. La voy a leer, voy a comprenderla y vamos a por ella. Vale, esta misión va para largo porque tengo que hacer 100 resonancias. Y sería una misión muy muy larga. Entonces vamos a ver qué más, hay, más misiones hay. La del tutorial está en todas. Principales están todas ¿Puedo volverlas a aceptar? ¿En serio? ¿Qué cosa no? ¿Y las secundarias no las puedo aceptar? No Debe ser que primero tengo que acabar la subquest Entonces creo que puedo activar más de una Bueno, ya esta está acabada Así que nada También está hecha Y esta está activada Vale Estas dos ya estaban hechas Y esta estaba... estas dos están activas Son secundarias eh... Cogemos la La recompensa De esta y de esta Vale. hay más sus Quest. Y vamos a ver si ahora podemos coger las principales. Ni de coña. Pues nada. Se ve que hasta que no hagamos esas dos, no se puede hacer nada. Vamos a ver la otra. Que es Deliver Metal Knuckles. Vamos a leerla. A ver por tiene dos páginas. Bueno. Está complicada la cosa. Vamos a ver si se actualizaron... Los principales. No, o sea, pues, Sigo sin poder acceder a ninguno de estos dos. Las subquests. Esta es nueva. Bueno Ah, vale, vale Se me activó por aquí Una persona Vamos a hablar con ella Vale Ya tenemos Coño ya tenemos nueva misión. Vamos a las misiones principales. Aquí. Correcto. El SIP Permit Exam. Vamos a ver en qué consiste. Vamos a leerla. Vale. Llevamos casi 7 minutos. Este, este capítulo va a ser bastante largo. Y vamos a embarcarnos en la aventura. Venga. Pa'lante como lo de Alicante. Tenemos que llegar, como vemos en el mapa, de la pantalla inferior súper lejos. Así que vamos a ir haciendo un poco de boca. Matando a, a los hombres estos. Dios, cada vez son más fuertes, ¿eh? Por cierto, aquí siempre hay que coger todos los objetos que se puedan en cada una de las misiones. No. De verdad que mm, a, esto ha cambiado muchísimo. O sea, mm, cada vez más, más y más difícil. Y donde tengo que ir no es precisamente sencillo. Así que... Vamos a cargarnos al boom. ¡Mierda! Munslas otra vez Venga Vamos a ir por el Goblin Toma Traga eso Saca Me va a costar matar al, al Jefaso un montón ¡Un mogollón! Vamos a ir por aquí sin pelear con, con el boom Opa, por ahí arriba Vale, debería de haberme puesto más habilidades Pero bueno, no pasa nada pajaritos bueno de los pajaritos para la cosa vale hay que matar a unos pajaritos bien grandotes eh... vale te voy por ahí Y la afinidad del fuego se me va a marchar dentro de poco. Vamos a la estepa de Legi. Mierda, no era por aquí. <ríe> me equivoqué. No pasa nada. Una equivocación lo no tiene cualquiera. Vale, hay que ir para allá. Para allá. ¿Y por qué no puedo ir? Ah, vale, tengo que pasar primero por la... Por la ranica Fuera Ranita fuera Y seguimos ¿Esto qué es? Ah, ¿se puede coger más cosas? Bien, bien, bien Tú coge todo lo que, todo lo que se pueda Disney Short Vale, nos vamos acercando. Estamos en la playita. Eh. Hyper Speed o. el trance. Venga. Déjame envenenar o. Cabrona rana. Rana de las narices. Y toma Y toma Y toma para que juegue Venga <ríe> Vamos a lo que tenemos que ir Que es por aquí ¿Aquí se puede coger algo? Sí Estoy Seguro que se puede coger cosas Bueno, para pa empezar vamos a matar a la ranica No, bueno Mientras no me haga caso Sí, hay que matarla Venga Toma, ¿qué te parece? A mí muy bien Venga, vamos por aquí A Eija e Good. Parece que está diciendo Elijah Good. A ver Zona nueva y misteriosa Dice Tomberry Karma Esto se puede coger Y aquí unos mostracos Sasca Vale, espérate Por ahí no, por ahí no Que tengo que ir para ahí abajo A ver Pues no, sí tengo que llegar ahí Así que Vamos a por él Toma Sonic Steel Y, un, y ya está Fuera Ahora tengo que ir o bien para arriba o bien para abajo Vamos a tirar para abajo <coughs> La verdad que todo esto es nuevo para mí <risa> Vamos por aquí A ver qué pasa Sí, estamos más próximos al punto donde tengo que llegar eh, Zona nueva Hay más bicharracos de aquellos Unos cuantos, ¿eh? me convirtieron en, en piedra o algo. Coño, por lo pronto me tienen envenenado. ¡Me envenena! Bueno, tengo que ir para abajo. Hay un crab, un cangrejo. Son las salas. Sonic Steel cuando esté un poco más cerca. las tú! Está confuso. Venga. Al menos de paso llegue aquí abajo. Muy bien. Vamos por aquí. Un poquito más rápido. A la aventura. Ya hemos llegado, ¿de acuerdo? Y hay que cargarse al al, pajara, al pajarraco ese de ahí al fondo, ¿vale? Vamos a ver primero si podemos coger algo por algún lado. Esto, por ejemplo, se puede coger. A ver, hay un una mantino aquí. ¡No! Pero cargarse una cosa de estas es un poco difícil, ¿eh? Slash Affinity. Sonic Steel. ¡Oh, me lo cargué! Vale. Pues... Sí, vamos a por... A por eso. A por el pajarraco. A Mostra Coconut Vale, estoy siendo mm, víctima de, de acoso ahora mismo ¿Ven el, el circuito del medio? Esos que están... ¿Están decidiendo venir a por mí? Quita, quita, quita, quita, quita, quita Chacho Eso Por lo pronto... No, pociones no. No, no, no, no, no. Bueno, es un poquito como el dragón, ¿vale? Hay que tener cuidado no estar nunca delante de él. Siempre por detrás o por un lado. Y cuidadito con curarme. Con, con apretar la... la B para correr. Creo que no es necesario. Bien. ¡Ay, mierda! <risa> Dios, que rápido cura... cura... ...la estamina. Estoy siendo invisible, así que... ...eso ayuda. También le queda vida al jodido, ¿eh? Uy. Y ahí ya, error mío. Joder, bien que, bien que se fue lejos el jodido. No te cubres. Toma. Toma. Quítate Totorota ¡Pero quítate! Mm, top form No, hay medusa Bueno No sé qué hice pero No pasa nada Vamos corriendo para aquí Que hay veces que quiero apretar la B aprieto la A no, estoy un poco descoordinado ahí. Pero ya le quedas menos al señorito. Toma. Te bloqueé y encima te pegué. ¿Qué te parece? Quita, quita. Toma, ya está. Bien, no, no es moco de pavo, pero tampoco es muy, muy, muy difícil. Pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado esta nueva, esta nueva misión. Y nada, eh, ya saben, aprovechar y a conseguir todos los objetos que se puedan. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Hasta pronto.